Hola, muy buenas, yo soy Javi de la tienda de Más Músculo en Tenerife. Yo hoy os traigo un vídeo un poco más diferente a lo habitual y son 10 preguntas que me suelen hacer con frecuencia ya sea en la tienda o en las redes sociales. Así que sin más, vamos a ir ¿Cuánto llevas en Más Músculo? Pues exactamente llevo desde junio de 2019. Si queréis saber el día exacto, 14 de junio de 2019. ¿Qué opinas de la empresa? La verdad que no tengo ningún tipo de queja al respecto, tanto los compañeros como los jefes se suelen portar muy, muy bien. Y cualquier tipo de duda o problema que tenga, me lo suelen resolver en cuestión de unos pocos minutos, ya es estar en una región ultra periférica como es Canarias. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Pues realmente entrenando llevaría desde 2012 aproximadamente pero progresando mejor y haciendo mejor eh, las cosas principio principios de 2015, a finales de 2014, más o menos. Aunque sí quiere decir que ha sido desde hace dos años cuando mejor es, cuando es el resultado que he visto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo dieta? Realmente el término dieta es una palabra que me guste eh, utilizar ya que considero que comúnmente está asociada a aspectos como sacrificio, hambre, entonces no es algo agradable, por así decirlo. Entonces yo a mí me gusta más llamarlo estilo de, de alimentación o, o estilo de bien, como queráis. ¿Utiliza suplementación? Sí. ¿Consideras imprescindible? No la considero imprescindible, pero creo que si sí se compran las cosas, las cosas con cabeza, sí puede resultar muy beneficiosos. Pueden tener sus su resultados, realmente ¿Me puedes decir cuáles utilizas en la actualidad? Pues, a ver, utilizo varios, varios productos que yo considere más importantes, diría tres simplemente, que sería la creatina, para mí el suplemento más importante en cuanto al rendimiento deportivo y de recuperación, aminoácidos, y proteína, aunque esta última no la considero tanto un suplemento y sí la considero más un, un alimento más, una fuente de proteína más, comida, como, como queráis llamar ¿Qué piensas que es más importante en una dieta? Eh, yo creo que lo más importante es la adherencia. ¿A qué me refiero con esto? A que si tú mm, quieres seguir un estilo de alimentación el cual no vas a poder extender... En el tiempo, ese estilo de alimentación, por no decirlo de dieta, ya eh, está condenado al fracaso. Claramente está condenado al fracaso. No vas a conseguir absolutamente nada. ¿Quitarías algún tipo de macronutriente, ya sea carbohidrato, grasas o proteína? Eh, no. O sea, la gente, especialmente cuando, cuando busca reducir su tanto por ciento de grasa, suele eliminar, ya sea el que nos carbón o la grasa prácticamente de manera radical y lo considero un, un, un grave error. Un grave error porque los tres macronutrientes eh, son, son imprescindibles para el, buen, para el buen rendimiento deportivo y para mantener una, una correcta salud. ¿Priorizar entrenamiento de fuerza o de cardio? Claramente el, el ejercicio de fuerza tiene muchísimo más más beneficios quizás a la hora de sobre todo eh, ganar masa muscular o, o mantener la masa muscular si estamos en un periodo de, de definición creo que sobre todo la gente que busca reducir eh, su tanto por ciento de grasa le da más prioridad a lo que son los ejercicios cardiovasculares y es, y es un error eh, es un error porque no le damos el estímulo eh, necesario a nuestro cuerpo para que mantenga la masa muscular que que tanto nos costó ganar, eh, ya sea en un periodo de volumen o simplemente eh, mantener la masa muscular que ya de por sí eh, teníamos de, de manera natural los a decir. ¿Es importante el entrenamiento de fuerza en chicas? Es imprescindible, no, no es que sea importante sino que es imprescindible. Yo creo que también en este punto una gran parte, cada vez menos por suerte. Eh, de chicas se, se confunden y tienden a darle mucha más prioridad a ejercicios cardiovasculares antes que a ejercicios de fuerza, pensando erróneamente que pueden eh, ponerse eh, demasiado fuertes, vamos a, vamos a decir, o, o desarrollar demasiado masa muscular, algo que no tiene ni, ni pies ni cabeza, principalmente porque las mujeres no tienen los, los niveles de testosterona que pueden tener. Eh, un hombre, entonces, para nada, o sea, es absolutamente imprescindible si queremos vulnerar eh, una, buena, una buena figura. Entonces, ¿deberían entrenar diferente? Para nada, o sea, es otro de, lo, de los errores más comunes que, que se suelen ver en los, en los gimnasios y, y para nada, o sea, no considero que deba haber una diferencia, al menos, no muy radical entre un entrenamiento para hombres o un entrenamiento para mujeres. O sea, el entrenamiento es entrenamiento y, y va a tener los mismos, los mismos beneficios tanto para uno como, como para otro, con diferentes resultados claro. ¿Consideras importante el descanso? Bueno, considero fundamental, ya que se podría decir una especie de, de ecuación de menor descanso o peor descanso, es sinónimo de peor recuperación, por lo tanto es sinónimo de peor rendimiento físico y por lo tanto eh, son peores resultados. Entonces, no descansar es como la pestaña que se muerde en la cola. No vas a conseguir nada con, con un descanso eh, inapropiado. Su no? ¿Suplementación para el descanso puede ser interesante. Puede ser interesante, especialmente si tenemos amor mucha dificultad para dormir por nuestro estilo de vida, por por el estrés que sobre todo ahora en la actualidad, en toda la movida esta, solemos cargar a las espaldas y algunos suplementos como melatonina o baba pues, puede ser bastante interesante. ¿Qué opinas de la búsqueda de resultados rápidos? Eh, no llevan nada, o sea, es eh, eh, lo mismo, es como la pestaña que se muerde la cola, o sea, que, eh, más en este, en este tipo de, de deporte o de estilo de vida, o sea, que, eh, resultados rápidos no te va a llevar a nada porque si consigues un resultado rápido es un resultado que no va a poder mantener en el tiempo, no va a ser, no va a ser óptimo. Es eh, pan, pan para hoy, hambre para mañana. Entonces yo creo que los resultados tienen que verse no en vista a unos pocos meses, un mes, dos, tres, o sea, no. Tienen que verse con objetivos de, de unos cuantos años en el futuro. No, no o sea, resultados rápidos no. ¿Utilizarías un termogénico para la pérdida de grasa? Eh, no lo utilizaría, pero sí considero que puede ser interesante. Siempre y cuando se sepa cómo usar y, sobre todo, se, se sepa usar con, con cabeza. Eh, ¿A qué me refiero? No iniciaría, por ejemplo, un proceso de, de pérdida de grasa o de definición eh, ya con un termogénico, ya que retocando pequeños parámetros de la alimentación, sobre todo llevando a cabo un sistema de entrenamiento donde prime la, la intensidad se pueden conseguir resultados más que óptimos eh, cuando podría ser interesante pues al final del proceso de, de pérdida de grasa cuando ya a lo mejor retocar más o recortar más las calorías de la alimentación puede ser más, más complicado sobre todo porque ya al final se supone que vamos a tener un déficit bastante, bastante importante y a lo mejor reducir más la, las calorías ya es un poco, un poco difícil entonces a lo mejor en ese punto sí sí puede ser interesante por el, sobre todo por el contenido de, los, de estimulantes que, que tienen la, los extractos de vales que, no, que nos van a perder más, más, más líquidos otros ingredientes que mejoran la utilización de las de la grasa como, como fuente de energía pero eh, iniciar un proceso de pérdida grasa ya con un lo considero un error y más error aún no saber eh, qué se está comiendo o cuántas calorías se está o no tener, no tener idea de, de cómo entrenar correctamente y venir a, a comprar un termogénico. De nuevo, la pesca ya que se ha la cola no va a llevar a nada, ya que si no se sabe cómo utilizar, no vas a conseguir absolutamente nada. Entonces, primero la base, que sería la alimentación, el entrenamiento y el descanso y luego la, la suplementación. ¿Pesos libres o ejercicios asistidos? Claramente pesos libres, considero que son con los que mayores eh, resultados vamos a obtener, especialmente en cuanto al desarrollo de masa muscular y, y ganancia de fuerza. Con esto no quiero decir que los ejercicios asistidos o con máquinas no tengan su calidad, para nada, o sea, son también importantes, especialmente si nos queremos enfocar en un músculo en concreto, en una, en una zona en concreto, pero eh, siempre y cuando... Eh, se sepa el enfoque que, que se le ha de dar a este tipo de, de ejercicios y que deben ser secundarios dentro de todo, de todo entrenamiento bien estructurado. Entonces, primero pesos libres, asentamos la base y después nos enfocamos en, la, en otro tipo de ejercicio. Pues bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, os sirva de ayuda y ya sabéis dónde me podéis encontrar. Saludos.